Lo que están viendo en sus pantallas es la documentación del ataque más grande que hemos registrado en contra de un personaje político, más grande que los realizados en 2012. En esta ocasión activaron a todas las redes de bots que existen, incluso algunas que, que están supuestamente enfrentadas, pero aquí tenemos a la cuenta de perrito, a la cuenta de letrado de la cuenta de Chochos, de Viejo Paulino y además esta campaña de hoy, 1 de junio de 2007 estuvo acompañada de miles y miles de mensajes de texto enviados a teléfonos por UNO TV difundiendo el mismo video difundiendo el mismo video que estaban difundiendo estos bots es este video que también otros medios lo replican, como 24 horas, donde no se entiende muy bien realmente que están evidenciando, pero es un video que evidencia que están siendo espiados. ¿no? Y al final mi papá uh -huh. terminó decidiendo... La conversación que, es entre eh, eh, solo Andrés ellos. Manuel López Beltrán ah, y Jacob ah, Polensky. Ellos. Entonces, Hablan de ellos, de una donación, de una empresa... Aquí lo que sorprende es porque se tuvieron que utilizar miles y miles de mensajes de texto, miles y miles de mensajes este, difundidos por bots. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la necesidad? ¿Quién puede financiar una campaña como esta? Por ejemplo, aquí vemos como el video, aquí vemos la liga de YouTube, es el video que están difundiendo todos ellos, mencionando a López Obrador. Pues destacan aquí algunas cuentas ¿no? de bots conocidas, de spammers, entre ellos eh, los de la Legión Hulk y la Legión Científica, que difundieron los mensajes y los rumores sobre los saqueos en el gasolinazo y que incitaron a cometer estos saqueos. La última vez, debo decirlo, que, fueron, que actuaron todos de esta manera, fue cuando curiosamente se impulsó un training topic en contra de un festival de música en heavy metal, el Grand Heaven, una campaña que impulsó Eruviel Ávila, que se llamaba Lo Importante es tu Seguridad. Y en esta nota aquí, la jornada que retoma nuestro trabajo del 1 de junio, de, perdón, de, de 2013, perdón, este, o 2014, no recuerdo cuándo fue. Aquí van a, aquí van a encontrar la liga. Es la, la, la única vez en que pudieron actuar juntos todas esas bots y que les pudieron pagar, presuntamente para apoyar este training topic de Eruviel Ávila en el Estado de México. Y justamente esta campaña hoy masiva, la más grande que yo he documentado en estos 10 años, eh, pues está aquí difundiendo este video. Es muy grave que estas cosas pasen, sobre todo a tres días de las elecciones. Ya veremos qué tanto influyen en el resultado de la votación. Eh, sin embargo, también un, hoy han publicado... Eh, una entrevista que me hacen acerca de los ataques a Delfina es este donde se hace un recuento de todos los bots que se utilizaron en. a los candidatos durante las campañas durante la campaña este del Estado de México este conteo lo realizamos entre entre marzo, abril y mayo eh, pues de modo, ¿no? es una cosa que no se puede comprender ¿no? aquí estamos relatando cómo el training topic del fin indeseable, tuvo millones y millones de lecturas. Y aquí esta tabla es importante porque, al igual que el ataque de hoy al hijo de Andrés Manuel López Obrador, estamos viendo cómo la Legión Hulk, aquí la Hulk, la parodia de, de Broso, Oscar Lero, que es de la Legión Científica, ¿no? los que anduvieron provocando a la gente para que fuera a saquear a los Walmart durante las protestas con el gasolinazo región Cero, unos supuestos anónimos, NotiTexcoco, que es una red nueva, seguramente presentamente creada para, para estas elecciones en el Estado de México, y el Geningas Loco, que es un supuesto influencer. Están impulsando estos, estas campañas, son 16 en total y 13 de ellas dirigidas a Delfina. También ha habido ataques a Josefina y también a, a Alfredo del Mazo, este... Bueno, y aprovechando para contarles que estamos eh, realizando una colecta para crear un libro que vamos a relatar cuatro historias de grandes campañas en las que participamos en el diseño y en, y en el apoyo, en el fortalecimiento. Concretamente la campaña para apoyar con 200.000 firmas a Carmen Aristegui, sin usar bots, sin usar trucos, simplemente usando el poder de las redes. Eh, varias campañas en 2013, en 2012, para defen la defensa del voto, para muchas cosas que realizamos y también a muchos movimientos sociales que hemos apoyado en este libro que es digital pero que a las personas que donen 10 dólares se van a llevar un libro impreso El, son 100 ejemplares los que vamos a, a publicar con estos 800 dólares que estamos pidiendo y un video también que va a tener este, una especie de documental donde va a haber ejemplos en vivo de cómo detectar bots, cómo hacerles frente y cómo, pues cómo enfrentarnos a este problema que llegó para quedarse que 2018 va a ser pues más más triste y por último hablando de, esto, de este tema de los bots, denunciar que hace 15 días la Procuraduría General de Justicia del DF perdió pruebas muy importantes de mi caso, de la identidad de los agresores que me han amenazado a mí y a muchos este, periodistas agresores que curiosamente después de que se pierdan las pruebas y de que ya no los están investigando están participando en estas campañas, aquí aparecen algunos. Eh, estaremos dando detalles los siguientes días, eh, artículo 19 la Internacional y obviamente aquí los de lo que sigue sobre, sobre, sobre mi caso, este, del cual les estaremos pidiendo mucho apoyo. Y bueno, aprovechando que aquí está el, el detalle de Kumamoto, felicitarlo por, por el logro que ha hecho. Es un, es un, es un ejemplo de la, de la movilización en redes sociales de la multipolítica, y que sigamos atentos, si reciben mensajes como este, pues denúncienlos, y así rapidísimo para terminar este, un caso de ataque a la libertad de expresión, no necesariamente los funcionarios públicos son los que pueden violar la libertad de expresión, sino también los personajes institucionales como Marta de Baile, Aquí la valiente Sofía Niño de Rivera está denunciando cómo la censuraron, simplemente por criticar que Marta de Baile fumara el día en contra del tabaco. Si pueden darse una vuelta, chequenlo. Pues muchas gracias por el apoyo. Hoy estamos cumpliendo 10 años en este blog que se llamó Primero Patiento Piedras, luego yo soy Red y ahora lo que sigue. Y Gracias y vamos a seguirle.